Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! <tose> Recuerda que te suscribas a mis redes sociales, ¿cómo son? Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente para que vayas, así que corre, corre y suscríbete. Y también tengo TikTok, que nunca me lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo preguntas y respuestas Hace mucho, pero mucho, que no les hago este tipo de video Que a ustedes les encanta, así que yo estuve dejando un sticker de preguntas Ok, y por aquí está la primera pregunta, mis amores Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué querías ser de grande? Me lo estuvo preguntando Marianne Rock 3O, creo que es Yo quería, Yo quería ser actriz yo quería ser actriz y menos mal que apareció YouTube, mis amores, que le dio la plataforma para todos estos artistas frustrados que andamos por ahí por el mundo eh, a poder tener nuestro, nuestro lugar, nuestro canal, así que de cierta manera creo que sí lo logré porque bueno, los tengo a ustedes que son mis televidentes, <ríe> son mis fans, son mis followers, son lo máximo y de alguna manera... Yo creo que sí logré ser actriz también, no sé, creo Porque a veces me toca actuar un poquito Pero sí, quería haber sido como que de telenovela O sea, yo de Marimar ¡Marimar! ¡Ah! Algo así eh, O una película de acción o de terror, no sé Yo sé que yo quería estar en el mundo del artistaje y por mucho tiempo no se me dio porque obviamente quería tener una carrera, bueno mis padres querían que yo tuviera una carrera, pero mis padres me dijeron que era lo mejor y bueno a veces uno tiene que hacerle caso a los padres. Después obviamente me abrí mi canal y de cierta manera llené ese huequito que me quedaba ahí un poquitico vacío. Pero nací en Cuba, en la isla de Cuba. No sé qué pasó. Instagram y y le dio la chiripiorca. <risa> Algo pasó ahí. Que de momento nos cortaron todo eso. Sé que lo tengo que hacer y por eso lo hago. Y me subo en la caminadora, me subo en la pelotón, en la bicicleta. Mami Mamilo no me deja irme! <risa> ¿Por qué eres tan bella de corazón, mi Cami? Me lo pregunta Princes Katiuska. Eh... Yo no sé si es que soy bella de corazón, yo creo que hago las cosas desde el corazón y hago las cosas desde como a mí me gustaría que me trataran. Yo hago las cosas eh, que yo siento que estén bien. Trato de ayudar a todo el que puedo. Quisiera ayudar más, pero imagínense, no, no soy un pulpito, no tengo ocho manos para ayudar mucho, pero hago algo, hago algo y, y dejar una pequeña huella en el mundo creo que, que no está mal. Próxima pregunta. Cami, quedé intrigada cuánto costó la ropa de Christian Dior. Esta pregunta me la estuvo haciendo Merlisa 3. Ay, yo me voy a meter en camisa de once varas aquí. Miren, vamos a decir que costó más de 60 mil dólares. Yo no les voy a decir el precio, pero una ropa de alta costura. Eh, normalmente mis amores cuestan mucho dinero es una ropa que solamente te hacen a ti es una ropa que más nadie la puede tener puede que tengan el mismo modelo pero tiene que ser totalmente diferente color o si va a tener el mismo color tiene que ser un diferente modelo esa ropa solamente la tengo yo y el archivo de Christian Dior más nadie y es una pieza que se ve como un reloj como un auto, algo de valor ya que es algo que nadie, nadie, nadie en el mundo lo tiene, mis amores. Así que hay que verlo como una inversión. Es de esas cosas que voy a usar una sola vez y ya. Quizás la ponga en un maniquí o quizás la guarde en una caja de estas que donde yo tengo guardado mi, mi vestido de novia. Pero por ahora, por ahora ya está guardada en su cajita como vino. ¿Naciste en Cuba o en los Estados Unidos? Nací en Cuba, mis amores, soy cubana, soy habanera eh, Me gusta mucho decir ¿no? que soy cubana, que soy habanera Me siento que represento mi país muy bien Y obviamente Estados Unidos es mi segundo país Al igual que la República Dominicana Ustedes saben que yo me siento aplatanada totalmente Pero nací en Cuba, en la isla de Cuba por acá me pregunta son soles, ¿cómo conociste a Pushi? Yo les hice un video a ustedes de cómo el Pushi y yo nos conocimos. Es un video más viejo que el hambre, es como del 2018, tiene como cuatro años ese video. Pero en resumen, Pushi y yo nos conocemos en la universidad, en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís, cuando estábamos estudiando los dos para ser dentista. Ahí es que nos conocimos. ¿Quién me está llamando? Espérense un momento, mis amores, porque esto es aquí en vivo y en directo. Hola, Hola, mi amor. Es Pushi. Pushi, saluda. Me pregunta mariana guión, bajo, días 96, ¿Te gusta hacer ejercicio o te cuesta ir al gym? Jaja, ja, saludos desde Tucumán, Argentina. Saludos a Tucumán, Argentina. Yo odio hacer ejercicio. No hay costa que me caiga más mal a mí que hacer ejercicio. Es como que me digan una mala palabra a mí. A mí me cae mal. A mí me cae mal hacer ejercicio. Sé que lo tengo que hacer y por eso lo hago Y me subo en la caminadora, me subo en la pelotón, en la bicicleta Pero no tengo ese hábito No lo tengo, de verdad que no lo tengo Y sería como que mucha mentira yo sentarme aquí y decirle Ay, porque yo hago Mentira A mí me dicen que yo tengo que hacer ejercicio Y yo el día antes ya estoy viendo qué me voy a inventar Qué cuento yo voy a meter para no ir Yo soy muy mala para eso Aquí me están preguntando NC162 ¿Cuándo te mudas a la nueva casa? La casa nos la estaban supuestas supuesta a entregar en octubre mis amores Pero todavía le queda mucho pero que muchos arreglos Sobre todo en la parte de afuera, lo que es la piscina El frente de la casa se va a cambiar totalmente porque necesitamos más espacio Ustedes saben que en mi casa hay una adicción a los autos Solamente manejan dos personas que es mi papá y el Puchi Y tenemos como ocho autos porque eso es lo que les gusta a ellos dos, los autos Así que imagínense ustedes eh, No hay parqueo suficiente para todos esos autos Así que toda la parte de adelante la van a quitar Y van a hacer nuevos parqueos Pero en sí, en octubre se supone que no las estén entregando aunque yo creo que va a ser más para el año que viene Por todos los arreglos Igual creo que para diciembre ya nos vamos a estar mudando para la nueva casa Me pregunta Denise Aleida ¿Cuándo vienes a Cuba? No tengo por ahora planeado ir a Cuba eh, Desafortunadamente mi país no está pasando por su mejor momento Y no está Díaz Castro Claudia me pregunta ¿Qué sueño te falta por cumplir? Eres bella, orgulloso de que seas cubana Ay, gracias Claudia bueno, muchos de ustedes lo saben, eh, me falta ser mamá. <risa> me falta ser madre. Es eh, un sueño que, que tengo, que, que espero en Dios se me cumpla y que se está trabajando fuertemente en eso para, para poder cumplirlo. Pero sé que el tiempo de Dios es perfecto y yo voy a ser madre de una manera o de otra, así sea por mí o por adopción. Pero ese sueño yo lo voy a cumplir, es algo que yo tengo muy, muy claro en mi vida. Me pregunta Perla de Pasos 25, ¿cómo vas con tu proceso de embarazarte? Yo empecé este proceso hace un año, mis amores, fue que nos decidimos a, a que íbamos a buscar familia. Y bueno, nos ha tomado un año. Es un proceso muy largo, es un proceso de muchas emociones, de altos y bajos, de de que quieres tirar la toalla pero entonces te recuerdas cuál es el objetivo y la meta y dices no voy para adelante y, y cada mes no esperando que ese sea el mes eh, pero estamos seguimos en el proceso no lo hemos parado y vamos a seguir para adelante vamos a seguir para adelante me pregunta maría urrego 7 crees en dios fielmente fielmente creo en dios eh, Hago mi rosario, voy a la iglesia y sobre todo trato de, de guiarme por, por hacer las cosas bien, ¿no? Eh, no todo es eh, ir siempre a la iglesia y después estar haciendo las cosas mal o no llevar tu vida por un buen camino, así que 100% creo en Dios. Me pregunta por aquí Maite5356. Cami, ¿eres bella? ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años, nací en el 1988, soy ariana eh, Nací en marzo, así que tengo 34 Me pregunta Marian Nando 69 ¿Fue difícil realizar el DIT para dentista? Eh, yo no tuve que hacer el DIT porque yo estudié en otro país Lo que sí tuve que hacer fueron los exámenes para poder revalidar Y también, aunque haya estudiado aquí sí me exigieron hacer el TOEFL, que era el examen de inglés y obviamente tuve que hacer muchas aplicaciones para diferentes universidades, tuve que ir a varias entrevistas, hice un bench en una de las entrevistas que fui, pero al final me quedé con, con Boston, que no, no pedía bench en ese momento. Dice Dario Alexander, ¿a quién quieres más entre Pushi y María? Son quereres diferentes totalmente Son quereres diferentes totalmente Y obviamente yo quiero a María, al igual que quiero a todos mis perritos La única razón por la que quizás ustedes ven más a Marie En mis viajes y en mis historias, mis amores, es porque Marie al igual que yo, sufre de mucha ansiedad Entonces cuando ella se aleja de nosotros Ella lo sufre mucho una perrita que sinceramente lo sufre No come, no toma agua Cuando yo regreso, ella está tumbadita totalmente Es como más ñoña Y por eso es que ustedes la ven más conmigo Y obviamente que entre Pushi y Marino No puedo comparar ese tipo de amor <ríe> Me pregunta Yerilu05 ¿Cuánto gana un influencer por Instagram? Mira Hace un mes uno ganaba muy bien en Instagram. No sé qué pasó, que de momento nos quitaron el sueldo. Nos han quitado como un 90%, pero antes lo ganaba muy, muy bien en Instagram. Estoy hablándote de más de 5 mil dólares. Solamente Instagram, sin hacer promoción, sin hacer nada. Solamente Instagram, solamente haciendo regis, sus poquitos y cositas así. Ganabas mucho dinerito, pero no sé qué pasó. Instagram y y le dio la chiripiorca <ríe> algo pasó ahí que de momento nos cortaron todo eso me pregunta Mariana Carmona 26 ¿cuánto tiempo trabajas de dentista y cuánto tiempo de influencer? por la mañana soy dentista y en la noche es que puedo grabarles videos o los fines de semana pero eh, trabajo a tiempo completo como dentista en la mañana me pregunta Dani Rekenap ¿Por qué en tu casa nueva también vivirás con tus papás? <risa> Mami Lover, no me deja irme! <risa> Mi mamá cada vez que le pongo el plan de que me voy a ir de la casa Ella se pone triste, no come Mira, lo único bueno es que baja de peso Eso es lo único bueno cada vez que le digo que voy a irme de la casa Ella, ella y yo tenemos un vínculo muy bonito Tenemos un bond muy muy bueno Y... Y ella se lleva muy bien con Pushy, que eso es importante. Mi papá ama a Pushy, al igual que Pushy ama a mi mamá y a mi papá. Así que nada, que no, no nos podemos ir porque ellos dicen que están viejos, que ellos nos necesitan, que bla, bla, bla, bla. bla. Entonces me comen ahí la oreja y, y no nos vamos por esa razón. Angélica de Oria me pregunta, ¿quieres adoptar más perritos y de qué raza? Ay, a mí me encantaría adoptar 20.500 perros. O sea, yo amo a los animales los amo los amo los amo así que qué más quisiera yo y bueno no me da me da lo mismo la raza de verdad que sí a mí me da lo mismo que sea ay Julito miren quién está aquí déjenme presentarles a mi nuevo sobrino este es Julio César Blanco mira saluda Coco le había dicho a mami que era para mí y casi le da un ataque Julito te quiero mucho a él lo vamos a cuidar cuando su papá se vaya de vacaciones Vaya a dar una vuelta, Julito ¿Por cuántos minutos vamos? Todavía nos queda. ¿Cuántos minutos tenemos ahí? ¿Cuántos sí. minutos grabado? Ah, no no, no. No. no, no, ya vamos a despedir esto Los quiero, los amo, los adoro y El colorado, el mundo de Camila Por él